Ahora sí, amigos, amigas, amigues, con nosotros la charla de Dani y Jota marcando el polo con nosotros. ¡Dale! Mirá, uh, uh, uh, uh. remera dale. que trae. ¿Serán todos los países? No Bienvenidos, poco. amigos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Todo suyo. Muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, sí, escucho, veo veo que, que asienten con la cabeza, así que imagino que deben estar bien. Nosotros también muy felices de estar acá. y Les quiero hacer una consulta rápidamente. ¿Ustedes pueden reconocer a los dos personajes que están viendo ahí en pantalla? No sé, cambiamos bastante, ¿no? Esos son los mismos que tienen ahora acá adelante hablándoles, pero remontémonos 12 años atrás. Yo tenía 21 años y Dani tenía 19. Dani no está tan cambiada, pero yo creo que, que sí estoy bastante cambiado en esa foto. Estábamos en Nueva Zelanda trabajando como Juntas Zanahorias. Ese era nuestro trabajo en ese momento. <risa> Y les digo para, no sé si alguno tiene experiencia juntando zanahorias o haciendo algún trabajo del estilo, pero para los que no son del rubro, les cuento que es un trabajo bastante, bastante duro. Y en especial si lo haces cuando hace un frío terrible, como era en esa época del año en la que estábamos nosotros trabajando. Se ven de fondo algunas montañas nevadas. Pero nosotros estábamos muy contentos con ese trabajo, porque lo estábamos aprovechando al máximo. Lo que sucedía es que teníamos compañeros de distintos lugares del mundo. Y esa gente nos empezó a abrir el horizonte para querer conocer no solamente Nueva Zelanda, sino empezar a recorrer un montón de lugares que hasta ese momento, con 19, 21 años, nos sonaban solamente como un nombre lejano en el mapa que algún día quizás iríamos. Cuando empezamos a recorrer todos estos lugares, nos dimos cuenta que ese proyecto inicial, ese plan original de viaje, que era solamente ir por tres meses a Nueva Zelanda, nos iba a quedar demasiado corto o empezamos a tener experiencias de vida como nunca antes. Por ejemplo, esto que están viendo, llegar a Myanmar, un país en el sudeste asiático, empezar a hablar con monjes budistas, y que ellos te inviten a su monasterio, que es donde viven, y poder entender mucho más sobre su estilo de vida, pero no leyéndolo en un libro, sino teniéndolo ahí, frente a frente, poder preguntarle cosas y que ellos te lo expliquen. O salir a la ruta, a dedo, por ejemplo, y que te frenen desde políticos en campaña hasta refugiados del genocidio camboyano. Poder hablar y tener estas experiencias con ellos fue lo que nos dio, nos hizo dar cuenta que queríamos seguir viviendo todo esto todos los días. Porque como dijo Nicolás Bouvier en uno de sus libros de viaje, uno cree que va a ser un viaje, pero rápidamente es el viaje el que lo empieza a hacer a uno. Bueno, ahí va. Ahí va. La fórmula que conocíamos hasta ese momento para poder cumplirlo era la que ven en pantalla, la de trabajar lo máximo posible de lo que fuera a la hora que fuera en el país que fuera, en este caso era Nueva Zelanda, para ahorrar lo máximo posible también y con esos ahorros irnos de viaje. ¿Pero qué pasa? Estaba todo perfecto en la parte del viaje. Pero después esa plata se terminaba y había que volver a empezar a trabajar para volver a ahorrar y recién ahí volver a viajar. Entonces dijimos, bueno, si bien esto nos permite conocer un montón de lugares, no es lo que queremos porque queremos viajar constantemente y tener esas experiencias como la que veíamos en la foto anterior todos los días. Entonces entendimos que si queríamos eso todo el tiempo teníamos que cambiar la fórmula y teníamos que colocar el viaje y el trabajo en el mismo nivel y también entender que ya el viaje dejaba de ser un momento de ocio para ser un estilo de vida. Armamos un plan, que es el que ven en el mapa, de unir Asia de punta a punta a dedo, y a dedo justamente para poder meternos de lleno en la cultura de cada lugar y conocer todos los detalles que, de otra forma, se nos pasaban por alto. Empezamos a escribir, abrimos el blog MarcandoElPolo.com, que tenemos aún al día de hoy, y empezamos a mandar propuestas a un montón de medios a ver si querían que dos argentinos por el mundo les mandaran sus crónicas de viaje desde distintos rincones de Asia. Un montón nos ignoraron, un montón nos rechazaron y algunos nos dijeron que sí. Y dijimos, bueno, ya está, esto es el trabajo de los sueños. Y ya el viaje, sobre todo, empezó a ser una realidad. Porque dijimos, bueno, estamos encontrando la forma de financiarlo, estamos convirtiéndonos en estos nómadas digitales, que para ese entonces era algo bastante, bastante eh, confuso, porque no era tan conocido como ahora, por suerte. Y entonces empezamos a contarlo y ahí el viaje se puso un poquito más real. Dijimos, bueno, vamos a empezar a comunicarlo. ¿Y quién empezó a tirarnos abajo? ¿Quiénes aparecieron? Los realistas. Esta gente que, aunque no haya hecho nada parecido, se encarga de, justamente, tirarte este baldazo de realidad y decirte que esto no va a ser posible. La primera persona a enterarse fue Paul, nuestro jefe en Australia. Trabajamos en una estación de servicio y además vivíamos con él, y no, este no es el fuck up, aunque en realidad podría serlo, por una cuestión geográfica de que estaba al lado nuestro, le contamos, nos dijo que ese viaje no sería posible, de que nos cansaríamos, de que no nos alcanzaría la plata, y además de que viajar a dedo, para él era demasiado peligroso. A las dos semanas de haber empezado con ese viaje vino el choque de realidad. Ahí fue cuando nos empezamos a preguntar si Paul y todos estos realistas que tanto nos hablaban no tenían razón. Pasó que habíamos llegado, después de un largo viaje, a una playa paradisíaca en Filipinas, de esas de postal que se imaginan, pónganle palmeras cocoteras, agua cristalina y tibia, arena dorada, bueno, todo lo que se imaginan. Pero claro, este tipo de paraísos no tienen conexión a internet, obviamente, y tampoco tienen electricidad. Y nosotros no estábamos ahí solamente de vacaciones, sino que además estábamos trabajando. Ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta si quizás esto de viajar como queríamos hacerlo y trabajar no era tan factible como lo imaginábamos. Estábamos ahí en esa playa, pero la foto que ven no describe a la playa, no estamos nosotros tirados tomando agua de coco, sino que estamos adentro de una carpa, que era la que estábamos, trabajando con la computadora con un calor terrible y teniendo que entregar ese trabajo al día siguiente. Obviamente no pudimos terminarlo el trabajo porque se agotó la batería de la computadora y se agotó nuestra batería también. Y además de los desafíos estos físicos que tienen este tipo de viajes, tiene además también los desafíos mentales. Porque uno cuando viaja por lugares no masificados, que están fuera de las rutas turísticas, es el distinto siempre, el extraño. Imagínense que andás con una mochila enorme por lugares muy, muy remotos o pueblos muy pequeños y que encima ni siquiera hablas el idioma local. La gente se te acerca a preguntarte cosas y le respondes con una sonrisita y algunas señas y no mucho más que eso. Entonces la gente se nos acercaba, nos dábamos cuenta que además de nuestra curiosidad, ellos tenían muchísima curiosidad hacia nosotros. Esto pasaba todos los días en Bangladesh, un país en el que nos sentimos Angelina Jolie y Brad Pitt todos los días. Era increíble. Teníamos un club de fans improvisados a donde fuera que, que, que estuviéramos nosotros. Nos rodeaba la gente y nos miraba. Imagínense esto trasladándolo a un ciber, que era donde íbamos a trabajar muchas veces, lleno de nenes alrededor nuestro, zamarreándonos, preguntando, country, mister, where are you from, Argentina, nos tocaban la pantalla. Bueno, trabajar así realmente era imposible. Y además de eso está lo impredecible, esas cosas que uno siempre piensa que les pasan a los demás, pero que también nos pasan a todos nosotros cuando estamos de viaje, cuando estamos viviendo en cualquier parte del mundo. Cómo terminar en este hospital de Filipinas compartiendo la habitación con ocho personas más y que esa se convirtiera en nuestra oficina de nómadas digitales bastante lejos de lo que vemos en Instagram como Today's Office, que siempre está buenísima y súper cool, y con una playa, un bueno, esa era nuestra oficina. Y realmente dijimos, este es el primer mes de viaje, lo que nos espera, lo que vendrá en los próximos meses y los próximos años. Encima, para peor, ¿cómo es que llegamos ahí? Bueno, primero estábamos en Filipinas, primer mes de viaje, como dije, haciendo un trekking por la montaña para llegar a un pueblo en el que solamente se puede llegar caminando. Me entra algo en el ojo. Esas cosas siempre pasan en esos lugares remotos. No puede pasar en Buenos Aires. No, pasan ahí. No había hospital. Tuvimos que desandar ese camino caminando. Yo, sin poder ver, porque de un ojo no podía abrir. Tenía la lastimada la córnea y el otro tampoco lo podía abrir del dolor. Así que caminando tres horas por la montaña a ciegas con un palo agarrada de Jota, llegamos a este hospital donde además de trabajar, bueno, yo no Jota porque yo claramente no podía, pasé mi cumpleaños número 23. Así que si eso no es un fuck up, yo ya no sé lo que es. Sí, pero, pero los viajes, como la vida, siempre tiene sus altibajos. Y una vez que superas todos estos grandes desafíos, aparte con las barreras idiomáticas y las barreras culturales que hay en el medio, vienen las recompensas. Y para nosotros la recompensa que tienen estos viajes es la posibilidad de acercarnos, intercambiar ideas con un montón de gente que a simple vista parecen muy distintas a nosotros. Pero que cuando nos acercamos, pero fundamentalmente cuando las escuchamos, nos damos cuenta de que en realidad no lo son tanto. Con el correr de los kilómetros empezamos a adaptar mejor el viaje al trabajo. ¿Cómo lo hicimos? Viajando mucho, mucho más lento. Para poder disfrutar mucho más de cada uno de esos lugares, pero especialmente para poder incorporar todas experiencias mejor. Tres, tres años después de aquella foto en la carpa en la que en el día que no pudimos entrar al trabajo, llegamos a Turquía cumpliendo ese sueño, ese proyecto que tanto, para el que tanto trabajamos y para el que mucha gente nos tira abajo diciéndonos que no llegaríamos. La vida de nómadas digitales está llena de altibajos. No es todo color de rosas, como ya están viendo. Eh, y también está llena de fuck ups. Es así. Es, es parte del combo. Pero hubo algo que nos hizo el clic para empezar a disfrutar esta vida de viaje de nomas digitales y es lo que queremos transmitirle hoy a ustedes que quizás también es algo que les destraba esa carrera de nomas digitales porque a nosotros fue lo que realmente nos hizo el cambio. Y fue entender que no podíamos pretender viajar como si no estuviéramos trabajando ni trabajar como si no estuviéramos viajando. Una vez que entendimos eso y que lo aplicamos, el viaje cambió totalmente el sentido. Empezamos a disfrutarlo, empezamos a poder cumplir con todos los deadlines. Y es así que al día de hoy, 12 años después, seguimos eligiendo este estilo de vida. Así que tan mal no debe ser. Muchísimas gracias. gracias. gracias.